Estimados profesionales en formación reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja en esta oportunidad trataremos los temas o los conceptos básicos de lo que es la sociología de la educación mi nombre es Libia Andrade bueno la sociología de la educación tiene un origen eh, primordial que es en la base del pensamiento de Simon Simon y Comte eh, son positivistas debido a que ellos creen que, el, que la sociología parte de, de, los, de los componentes globales de lo que es un, un conglomerado social no, ellos no creen en los, en los conceptos subjetivos del individualismo este como, pa, como el padre de la sociología se denomina a Emily Durkheim que él cree que él fue el primer eh, que sostuvo que el fenómeno educativo puede ser objeto de una ciencia empírica es decir que este este fenómeno viene siendo analizado en función de la educación dentro de la sociedad eh, propone una relación amplia sobre el término educación eh, que influye dentro de una sociedad en general eh, tenemos un la sociología de la educación tiene dos componentes que es la educación y la sociología acción y efecto educar es parte de una educación que desarrolla o perfecciona facultades intelectuales y morales de los estudiantes por medio de los modelos ejercicios y paradigmas la sociología nos permite entender la organización y dinámica de la sociedad asimismo la conducta social individual de los grupos de organismos instituciones y colectividad la sociología en sí entiende o estudia una sociedad sus componentes sus características y su desarrollo entonces podemos concretar lo siguiente que la sociología permite entender el medio donde se desarrolla e instruye el ser humano desde la perspectiva eh, conducta social que son las formas de actuar, pensar, sentir en sí la cultura donde se desenvuelve el, el individuo educación eh, a la educación se asemeja el aprendizaje eh, donde el ser humano adquiere mediante estrategias, métodos y formas o mediante una educación formal o no formal eh, conceptos eh, eh, de cada una de las generaciones. En sí, la sociología de la educación entonces sería una disciplina eh, que abarca nociones, modelos, teorías, eh, concretando así que el estudio del sistema educativo en su relación con el sistema social es decir la sociología de la educación eh, estudia la relación que existe eh, entre la educación y que esta a su vez incide en una sociedad eh, concretando ya más en, en el tema de la sociología de la educación eh, damos algunas características de esta podemos decir que es una ciencia social eh, que parte de una rama de la sociología general eh, tiene el objetivo de estudio como una ciencia de la educación eh, que es el estudio concreto de la educación esto no quiere decir que parte de, de una pedagogía sino que estudia la educación en sí como un apartado de, de, lo, de los aspectos sociales eh, la sociología educativa estudia cómo perfeccionar la conducta del ser humano como ser social. A través de este de esta educación, de este, de este perfeccionamiento, mejorar la sociedad. Gracias por su atención.